Hola Hola, bienvenidos a este video ¿Qué les vas a enseñar hoy? En este video les voy a enseñar a hacer un divertido pero muy sencillo experimento Utilizando agua y jabón Y una botella de plástico Vamos Lo primero que vamos a hacer será tomar una botella de plástico como esta Y utilizando un cuchillo la vamos a cortar en esta parte de acá a tomar un trozo de tela o un pañuelo como este y vamos a tomar eh, luego la botella que acabamos de cortar y le vamos a colocar la tela y lo vamos a colocar acá en esta parte de esta forma Vamos a tomar esto, una banda elástica como esta, la vamos a poner de esta manera, de tal manera que sostenga bien tensado el pañuelo que acabamos de poner. Ahora tomamos un poco de agua con jabón, agua completamente jabonada a la que le hemos echado suficiente jabón y vamos a colocar lo que acabamos de hacer lo vamos a remojar acá, de esta forma. Y luego lo vamos a poner en la boca de esta manera. Luego comenzamos a soplar.